Mm. Mucho, casi poco estrés Cantando, viviendo bien Mucho, casi poco estrés Tengo talento, un diamante no lo ve Brillo de lejos, mi pureza es mi Brillo de lejos Siempre avanzo, voy subiendo todo al revés. Nunca me canso, soy contente como el tren. Yo siempre avanzo, voy mejorando. Todo lo llevo dentro, me parezco a un iceberg. Mi cuello congelado, pero no soy iceberg. Parca de moncler, la combino con cartier. Me congelo el dedo si me pongo el pancer No tengo sentimientos, mi cuerpo es de hielo. Nunca sentí yo nada, pero tú me derritas entero. De entero, yo me pongo contento cada vez que yo te veo. Oh, Baby yo te quiero, si no fuera por ti no estaría aquí en este momento. Oh, Bibi, lo siento, no sé cómo describirlo, oh, no te lo cuento, me da fuerza para seguirlo, oh, no te merezco. Oh, eres mi fuego, eres mi Barras duras, no me refiero a sanar tu puta en su casa, yo de shopping en barna. Vos soy Louis Vuitton, oliendo Cristian Dior. Si salgo a la calle siempre con un piquetón, quieren copiarme, superarme. Tú no puedes, plurio inimitable. Tengo talento, un diamante no lo ve. Brillo de lejos, mi pureza viviré. Brillo de lejos, de lejos. No retrocedo, no. Yo siempre avanzo, voy subiendo todo el río. Yo siempre avanzo. Voy mejorando. Oh. Yo tengo talento. Brillo de lejos. Tengo talento. Pluvioso.